a todos, bienvenidos a este programa de legado cultural. En esta ocasión, tendremos una entrevista y exposición de alumnos de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Montemorelos. Y para este programa, tenemos dos objetivos que queremos cumplir. El primero de ellos es que los alumnos conozcan las obras artísticas que los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Montemorelos realizan en su escuela. El objetivo número dos es conocer y valorar el proceso creativo involucrado en la producción de obras de arte a través de las experiencias de los estudiantes. Y para ello tenemos hoy con nosotros a tres invitados, eh, el primero de ellos es la maestra Ciania Gómez. Este, ella es docente de la Escuela de Artes Visuales. Y también está el maestro Luis Medina, que es el coordinador de la Escuela de Artes Visuales. Y también tenemos a eh, un eh, alumno estudiante de la Escuela de Artes Visuales que está en su último semestre, ¿verdad? Y es el escultor Pablo Sánchez. Él este, va a estar con nosotros también en esta presentación, eh, porque algunas de sus obras también las vamos a ver en la exposición. Eh, este, esta, en esta ocasión queremos comenzar esta plática, esta charla, haciéndoles algunas preguntas en torno a, a la exposición que vamos a visualizar. Eh, por ejemplo, ¿qué perfil, qué características debe tener o reflejar un estudiante de artes. Eh, si tuviéramos que eh, escribir punto por punto, ¿cómo nos gustaría el estudiante ideal que pudiera llegar a la Escuela de Artes Visuales? ¿Cómo sería este estudiante, maestra? Bueno, pues yo creo que, además de las aptitudes que normalmente se esperan, ¿no? eh, parte de las de lo que tiene que tener, un, o el perfil más bien, son precisamente eh, estas habilidades motrices que hay, eh, o habilidades manuales, ¿no? También lo que es la parte de sensibilidad, una sensibilidad por los objetos, por, en, en sus sentidos, por, por las personas, ¿no? Por la sociedad en sí, Gen sensibilidad en general. Eh, también pues esa, esa necesidad de, de, esa curiosidad de buscar, de investigar, e iniciativa, um, e incluso también, pues podríamos agregar que de alguna manera también la disciplina. Es, yo digo que es algo que en cualquier área se necesita, ¿no? Pero es algo que sí necesitas desarrollar mucho aquí para poder progresar en cualquier parte creativa. Maestro Luis, ¿cómo, cómo sería el estudiante ideal? para esta carrera de artes visuales? Además de las cualidades que mencionó la maestra Cianya, yo creo que es importante que un alumno sea curioso, que no le tenga miedo a qué es lo que va a pasar si yo utilizo cierto material de una manera diferente a la que el maestro ya me ha indicado, que pueda tener esa iniciativa de probar, sea curioso, vea que cierta mezcla de pinturas, qué es lo que pasa cuando ya la mezclo con algún otro pigmento seco o algo con lo pintar con algo con lo que ni siquiera se le ocurriría al arte tradicional pintar. Explorar los Explorar materiales. Explorar los materiales, eso es, eso es importante. Creo que también es muy importante que un alumno sea crítico, pero no crítico solamente con lo que ve, sino consigo mismo. ¿Por qué? Porque el artista, en esencia, hace preguntas. El artista debe de buscar, eh, dar una voz a lo que está pensando y traducirlo pues, en imágenes, en sonidos, en video, en fotografías, etc. O sea, eh, eh, la escultura. El, yo creo que el lenguaje en el que se habla muchas veces eh, debe de contestar también a esa duda que tiene el artista, porque una cosa es lo que voy a decir, pero también cómo lo voy a decir, entonces creo que esa es algo, una cualidad que creo que es muy importante en los estudiantes. Yo nada más agregaría dos que se me estaban pasando y que, que creo que es bueno reforzar, esa necesidad de experimentar, que de alguna manera tú lo dijiste, y este, también ese, ese sentido que, que, que de analizar, o sea, es, es importante que en el perfil le guste analizar las cosas y precisamente no tenga miedo a la experimentación de materiales, de ideas, de lo que sea. Y esto nos conlleva a que en la educación, los planes de educación de cualquier universidad, hoy en día se le da mucha importancia a la investigación. Sí. Entonces, esto de probar materiales, eh, ver los discursos, cómo voy a decir las cosas, en qué técnica bajo qué tiempo, qué herramientas voy a utilizar, es parte de esta investigación que conlleva un proceso y que nos va a arrojar resultados. La investigación en las artes eh, generalmente no es concluyente, porque pueden haber un sinfín de respuestas, pueden haber muchísimas variables y lo que va a ofrecer el artista desde su visión es prácticamente el resultado de toda esta investigación, que además de lo material pues puede ser eh, toda la parte conceptual, semiótica, hermenéutica, que hace que una pieza de arte sea una pieza decorativa a una pieza que te provoca eh, sensaciones, que puedes dialogar con ella. Muchas personas pueden llegar a pensar que el, el aspecto artístico no conlleva una investigación, ¿verdad? Se piensa que, que está alejado de la investigación, pero no es así, porque hay un trasfondo muy, muy analítico, ¿verdad? Muy estudiado. Eh, tenemos aquí también a Pablito. Este, ahora que escuchas lo que tus maestros piensan acerca de los uh, el perfil y las características de sus estudiantes que sus estudiantes deben tener cómo te sientes ¿Cómo, qué, qué tipo de, sí. de alumno de artista eres tú estoy estado viendo o escuchando sus expectativas no contra la realidad sí. no pero bueno como alumno eh, ahorita ya de octavo semestre eh, lo que estoy viendo en los grados que vienen es que muchos de ellos igual tienen ese, ese espíritu de libertad, ¿no? de querer experimentar, como bien dicen los profesores, de ser autodidacta también. Es algo que es muy, muy, eh, al menos yo considero muy importante, eh, el ser autodidacta, ¿no? no solo quedarnos con lo que nos enseñan los profesores, sino ir un poquito más allá. Es tener un que motor tiene, interno. Así es, que tiene también que ver junto con la investigación, ¿no? ya bueno una investigación más personal. Eh, dependiendo cómo, cómo experimentas con tales materiales, tú vas creando tu propio criterio eh, sobre... Pues sobre las técnicas que ocupas, creo que el, el ser autodidacta es un, es un punto muy importante como artista, como alumno también. En todas las áreas ahora se está exigiendo que los empleados en general, no nada más los artistas, sean muy creativos. La creatividad aparentemente que antes se pedía pues muy poca ¿verdad? En, el, en el perfil de los trabajadores, pues ha ido subiendo de rango. Y actualmente está dentro de las primeras cosas que un, eh, una persona debe poder desarrollar. Este, si le preguntan ahora a algunos este, empleadores qué tipo de características quieren que sus, que sus trabajadores tengan, lo primero que dicen es que sea creativo, que aprenda a resolver problemáticas. ¿La creatividad juega un papel importante? ¿Es importante como característica en la visión de un estudiante de artes visuales? Sin duda alguna, porque, bueno, si vemos la definición de creatividad, pues es la solución de problemas, ¿no? Entonces, en el arte todo el tiempo está solucionando situaciones, está solucionando problemas. ¿Por qué? Porque si tienes que crear una idea, tienes que solucionarla, tienes que, que solucionar cómo la vas a resolver cómo la vas a representar de manera visual, transmitir. cómo la vas a transmitir, cómo logras, o sea, tienes, tienes un sinfín de preguntas que hacerte para que tu obra sea aceptada por el espectador, pero también tienes un sinfín de preguntas que hacerte para tú realizarla, para tú decidir qué técnica, qué colores, cómo la vas a resolver, cómo se tiene que ver, qué lenguaje vas a usar, entonces ahí es donde entra la creatividad, la capacidad que tú tienes para solucionar ese dilema, y, ese dile y la capacidad que tengas, que, que tan creativo o qué tan poco creativo seas, es lo que va a ser la diferencia entre una obra con un valor artístico impresionante y una obra que tal vez no tenga tanto valor artístico. Eh, yo creo que la creatividad sin duda es importante, aunque hay, hay personas que creen que eh, los niños, los bebés ya nacen creativos, eh, los ven que se ensucian, que rayan las paredes y dicen, oh, mi, mi bebé, mi hijo es muy creativo porque ya tiene esta iniciativa para hacer todo, todos estos trazos, estas manchas. Lo cual, eh, pues diversos estudios han demostrado que eso tiene algo de verdad. La herencia cuenta mucho eh, a la hora de la creatividad. Hay personas que heredan talentos capacidades artísticos, sinatas. capacidades innatas, uh -huh. pero también, la, eh, bueno, eso, esos son talentos, capa esas capacidades, pues se pueden desarrollar y la parte de la creatividad también puede desarrollarse. Hay métodos, por ejemplo, está el método Scamper, que es un método en el cual eh, cada una de estas letras de la palabra Scamper, que en realidad no es, no es una palabra, es un, eh, un acróstico, significan un cambio que tú le puedes hacer a un problema. Por ejemplo, suprimirle algo a ese problema. ¿Qué pasaría si a esta situación yo le quito un elemento, un individuo, algo? ¿Qué pasa si la maximizo? ¿Qué pasa si la modifico o la cambio por otra? Eh, entonces, ese tipo de ejercicios ayudan a que las personas... Los niños, los adultos, los jóvenes universitarios, porque también eso es como una eh, idea muy eh, tomada en cuenta por, por todas las personas que creen que la creatividad solamente es para niños pequeños o para gente joven, lo cual también es incorrecto. Cualquier persona a cualquier edad puede ser creativa siguiendo ciertas pautas, teniendo la estimulación correcta, pues eh, hace que el trabajo fluya de una mejor manera porque ve soluciones donde no las hay. Esas, esos problemas los conviertes en oportunidades. Y pasa lo mismo en las artes visuales. Eh, prueba de ello tenemos todo el arte contemporáneo, todo el arte moderno, que son respuestas a problemáticas que encontraron los artistas sobre cómo decir cosas. Mientras unos cambiaron la forma visual en la que nosotros estábamos acostumbrados a ver pintura o escultura, otros artistas más contemporáneos pues cambiaron toda la forma en la que se decía y los materiales. Y el discurso. El discurso. Estamos viendo que eh, hoy en día el arte, gracias a, a estos ejercicios de creatividad, pues involucran personas, involucran eh, a la biología, a las ciencias, claro. las matemáticas, y pues que es demasiado abarcante justo por estos ensayos de prueba y error de la creatividad. Y porque la creatividad hace que las cosas avancen, ¿cierto? Si no, seguiríamos pintando como en el Renacimiento, siempre como en el Renacimiento, o siempre como en el Barroco, en el Neoclasicismo, ¿verdad? Sin embargo, la creatividad nos da este camino amplio, ¿verdad?, para, para experimentar, para el resultado del análisis, como dijo la maestra Cianya. Muy bien. Y, y a todas estas, Pablito, ¿qué tan creativo te sientes tú a estas alturas de tu carrera? Creo que es una mezcla, ¿no? De todos los años. Este, pues me considero una persona realmente creativa y, bueno, quedo... cómo ¿Cómo sabes que eres creativo? Mm, precisamente porque se le encuentra, vaya, la, la forma de cómo resolver este, ciertos dilemas, ¿no? Y quería añadir algo que, bueno, que al menos lo tomo muy personal, ¿no? Que la creatividad es como una herramienta más en el estuche del artista. En conjunto, bueno, con todos los materiales, pues, la, la creatividad da ese plus a, a una obra, ¿no? Es lo que lleva a que esa obra tenga, tenga ese valor, como decían los profesores, ese valor artístico. Entonces, al eh, menos a mí me gusta considerarme como una persona creativa. Eh, que igual toma, toma un poquito de inspiración de varias partes, pero que al final la creatividad es lo que, lo que desarrolla ese ¿Cuándo ese te diste te cuenta artístico? que eras creativo, Polito? Uy, pues considero que desde, desde pequeño. Eh, siempre he sido una persona que, ha, que le ha gustado estar que desarmando cosas, que armando cosas, que juntando, que pegando, eh, que diciéndole a mamá que le ayudara con cierta cosa, que... Pues un poquito, ¿no? De todo. ¿Y tus padres te... sientes que tus padres te motivaron para... Sí, creo que ese pues, es uno de los motivos por el que estoy aquí precisamente, por el que estoy ya en octavo semestre de la carrera de Artes Visuales, porque gracias a Dios mis padres han tenido un... un gran... Eh, una, gran un, una gran confianza en mí, en ese lado artístico, y pues sí, he tenido todo el apoyo de ellos. Bueno, yo he visto algunos padres, que, que algunos padres somos, a veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Pero eh, el, niño se, el niño está pintando la pared y entonces lo regañamos y, y pensamos que está haciendo algo malo. Entonces el niño este, pone en su mente pintar la pared con este, algo malo y entonces él no quiere hacer cosas malas y entonces el resto de su niñez, ¿verdad? Eh, como que hemos... Coartado, Bloqueamos. hemos bloqueado esa, el desarrollo esa, ese desarrollo creativo verdad porque uh -huh. si hay un desarrollo creativo cierto sí, este, sí. se se nota a través del dibujo infantil o de la escritura eh, platíquenos un poquito acerca de esto a, a, justo ahora que menciona esa parte me gustaría también mencionar eh, valga la redundancia perdón me gustaría mencionar el, eh, uno de los métodos que está muy a la vanguardia hoy en cuanto a educación, porque el arte también se involucra mucho por el desarrollo cognitivo. El arte, más allá de cuando tú lo observas, te hace pensar, te hace reflexionar, a la hora de estar creando durante ese desarrollo, proceso, ese proceso creativo, pues también aprendes. Entonces, hay un, eh, un estudio, una metodología que se llama el aprendizaje basado en las artes visuales. Entonces, bueno, una, una de las directrices que dice este manifiesto es que todo eh, toda ciencia, toda, eh, eh, todo aprendizaje o conocimiento puede enriquecerse con la aplicación de las artes visuales, ya sea eh, cuando estamos haciendo eh, una operación matemática, si nosotros la visualizamos a través de dibujos, podemos entenderlo mejor. Si estamos haciendo un análisis de un motor eh, que funciona a través de operaciones físicas, también a través de un diagrama, pues vamos a entenderlo mejor. Esto solamente hablando de la disciplina del dibujo, pero si lo sumamos con otras disciplinas como la escultura, la pintura, eh, la, pintura, la, la fotografía. fotografía, se enriquece totalmente. Entonces creo que... Y el video, es, ahora, El video es, es, es parte de este desarrollo. Sí, porque vemos ahora a niños muy pequeños haciendo videos y algunos de ellos sorprendentes. Sí. Ver, sorprendentes. Yo creo que hasta los padres se quedan impactados de lo que los niños pueden llegar a... Hacer. Muy bien, ¿el talento artístico se adquiere o se nace con él? Es la pregunta, desde su experiencia. ¿Cómo se puede visualizar a un alumno que incursiona en la pintura que es talentoso? Bueno, yo creo que eso de que si el talento artístico se nace con él o se aprende, creo que hay ciertas cosas que sí ya vienen, que se heredan, pero no en el aspecto de que lo traes en tus genes, sino que el entorno en el que naces a veces te ayuda a que eso se vaya desarrollando o a que ese interés que ese interés Esas se empiece... capacidades innatas, sí, se empiecen a desarrollar. Que la Biblia la maneja como talento. Sí, claro. Y hay, y hay otros aspectos que, que nacen ya con la persona, como por ejemplo el, el temperamento, las aptitudes, o sea, con eso se nace y tú las desarrollas, ¿no? Pero está esa parte donde hay quienes tienen, nacen con las aptitudes y quienes no, pero no quiere decir que porque naciste con ellas, si no las desarrollas... Este, pues en el futuro pues puedes mmm, tal vez como que apagarlas y si la desarrollas a pesar de que no hayas nacido con ella en el futuro pues puedes obtenerlas y, me y mejorar en ellas, o sea tal vez si ponemos a dos niños, uno que nació con las, con las aptitudes artísticas y otro que, que tal vez no nació pero está en un entorno que le propicia, eh, que es propicio para que él desarrolle sus habilidades artísticas y un niño que nació con ellas, pero vive en un entorno que no tiene esa, ese ambiente artístico, pues una de dos o de alguna manera el niño va sobresaliendo, arañando su, su temperamento, este, las habilidades que nacieron con él y poco a poco las va desarrollando o se las apagan. En cambio, este niño que no nació con ellas, pero que tiene un entorno creativo, un, un, este, nació en un entorno artístico, pues las va a poder desarrollar y probablemente aunque no haya nacido con ellas en el futuro, pues tenga una sensibilidad artística interesante. Tal vez no tanto como el que este niño que las perdió pudo haber tenido, pero la, él puede tener algo algo artístico interesante que sí. presentar. Muy bien. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, en algún momento, en un parque, en un parque eh, llegaron unos jóvenes estudiantes de, de La Esmeralda y de, de, del Distrito Federal, no sé si eran de... La Escuela de Artes de los, Plásticas de, la de, la la de Artes Plásticas. Y llevaron unos papeles grandes como el tamaño de este tapete, e invitaron a muchos niños para participar, llevaron unos, unos botes grandes de pintura, así grandes, grandes, de estos para pintar casas, ¿verdad? Rojos, azul, amarillo, los colores básicos muy bonito, se veían los botes llenos de pintura y estaban los papeles puestos en el piso y los muchos niños ahí con sus mamás, se supone que les habían dicho a los niños que, que a las mamás que llevaran a los niños con ropa que pudieran manchar, entonces les dijeron a los niños, bien, vengan aquí, aquí está la pintura, vamos a pintar, Este, mete tu mano, en, <ríe> me dijeron a mí, mete tu mano en este bote, y yo, inmediatamente el niño volteé a ver a la mamá, porque la mamá le dice, no, no te vayas a manchar, ¿verdad? Entonces, se quedas, te quedas así como que, ¿qué haces? Pero entonces vino una de las muchachas que trabajaba ahí y agarró mi mano y ¡fua! la metí hasta, hasta aquí. Y yo no podía creer que mi mano estuviera azul, como le de azul, ¿y qué hago ahora con todo esto? Y me dijo, ve ahí en el papel y marca y pon tu brazo, etcétera. Y todos los niños estaban muy temerosos de, de involucrarse con los colores o con la pintura. De probar. Sí. De experimentar. De experimentar, de explorar. De explorar este, porque a veces somos los mismos padres quienes de pronto bloqueamos ¿verdad? este aspecto. Yo siento que ahí esa fue una experiencia muy interesante para mí que todavía recuerdo. Y es muy bueno porque, por ejemplo, si se le quisiera enseñar a un niño el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido a través del arte, o sea, <coughs> Qué, qué bonito es que él entendiera cómo funciona el estado líquido a través de, de colores que pueden ser las pinturas, de no solamente tocarlas, de manchárselas, de explorar el estado sólido a través de, de piedras, de esculturas, donde él puede tocar, manipular y, y, sí. y, o sea, y usar todos sus sentidos. O sea, el niño la va a aprender de una manera súper divertida, las va a aprender por medio del arte y es algo que jamás, es una experiencia como la que usted acaba de contar, que jamás se le va a olvidar. Sí. Y le va a gustar aprender porque aprende de una manera interesante y de una manera divertida. Sí, y así debería ser la educación en general, sí, ¿verdad? Sí. Y no solamente en las artes, eh, digo, en las artes visuales. Igualmente, si se, imagínate que, que esto se mezclara música y artes visuales. Sí, sí. ¿verdad? Porque son, son disciplinas muy, muy afines que, que podrían enriquecer mucho la educación. Muy bien, este, ¿qué tipo de obras tiene la colección que vamos a ver? Miradas. Miradas, o, bueno... Esta colección es una recopilación de los trabajos de alumnos eh, que están cursando el día de hoy eh, del segundo al octavo semestre, producciones que se han hecho en los semestres anteriores y también de exalumnos. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 25 piezas en total. Eh, entre dibujo, pintura y escultura que son las, eh, que están más, las técnicas que están más representadas pero también tenemos algunas que son con collage y eh, dos obras escultóricas. Eh, esta exposición Miradas se centra en el juego visual que tiene o el protagonismo que tiene la mirada dentro de la obra de arte. ¿Cómo se comunica el artista con el espectador por medio de una mirada, ya sea del retrato, el autorretrato o simplemente una figuración que puede ser eh, solamente un algo representativo del ser humano, pero que tiene que ver justamente con el ojo y con esta relación. Como de Como cuando ver uno ve una el foto. Paisaje cuando uno ve una foto de un personaje y parece que te, este, ¿Que te sigue, que te siguiera, ¿verdad? Sí. Como que quisiera entrar en una plática contigo, sí. como si quiero decirte algo, ¿Sí? ¿verdad? El famoso retrato del, de la Mona Lisa, de la Gioconda de Leonardo da Vinci, sí. es un claro ejemplo, ¿verdad? De la Gioconda tiene un secreto y te lo quiere decir, o, o al revés. La Yoconda te sabe algo, sí. porque te sigue por todos lados y luego con esa sonrisa que tiene, ¿verdad? Muy bueno, enigmática, interesante. Muy bien, así que eh, esta muestra eh, consta de cuántas obras en general? 25, son 25. 25, hoy, hoy en este programa solamente veremos algunas, ¿verdad? Las más representativas. Las más pero este, si usted quiere verlas, ¿verdad? van a estar disponibles aquí en la universidad, en la Galería Eleanor Jackson, en las fechas de? De el 22 de febrero al 5 de abril. Muy bien, del 25 de marzo, perdón, 22 de febrero al 5 de, de marzo, marzo, usted va a poder venir aquí al este a la galería y poder ver las, eh, estas obras completas. Hoy veremos solamente una muestra sí, de una muestra, una muestra de miradas, seis artistas eh, de una muestra de 19, de 19, 19. Muy bien. artistas. Excelente. Y aquí tenemos a uno de los artistas, ¿verdad? Eh, vamos a ver este, cómo fue su proceso y cómo fue que llegaste a, a desarrollar esas técnicas. Entonces, vamos a la primera obra. ¿Está bien? Ahí tenemos... Bueno, son dos obras, ¿verdad? Son, son dos obras. Son dos obras. Es, eh, eh, es interesante, es cierto, eh, son retratos... Este, y tienen esta mirada, estas, eh, quieren decirnos Busca algo. Busca una ¿verdad? conexión. Busca una conexión con el público. ¿Esas dos obras son tuyas, Pablo? Así es. Este, Muy bien. ¿Qué técnica eh, usaste? Es grabado. Eh, las dos son grabados. Eh, la primera, bueno, la de colores, es, es una técnica especial. Ya, se, se llama placa perdida. El grabado, bueno, es prácticamente eh, plasmar sobre un... un un material eh, ya sea rígido o suave, el, lo que se quiere plasmar sobre el papel. Se entinta y posteriormente se aplica presión entre la placa que, donde está el grabado y el papel. ¿Y, y cómo se trabaja? Eso? Okay. Eh, se ocupan unas herramientas llamadas gubias, eh, son navajas especiales que sirven para retirar el, el material. Estas las trabajé sobre el inolio, que es un, sintético, es un material sintético derivado del plástico. Eh, se podría decir es una especie de cuero sintético. Y bueno, lo que, lo que se realiza prácticamente es escarbar el linolio, el material, este, se, se termina la obra en el linolio y posteriormente se tinta y se aplica presión sobre el papel. Y esto es lo que, estos son los resultados del grabado. Es es, muy, muy, son muy expresivas, ¿verdad? Um, sí, son autorretratos, este, son autorretratos ambos. Y bueno, siempre me gusta. Me o auguro. sea, eres tú, Soy, yo no sé. eres tú en dos diferentes estados de ánimo. Así es. Este, siempre me ha gustado jugar con las expresiones, este, soy mucho de hacerme pues, autorretratos con fotografías, eh, frente al espejo, sí. eh, como, explorar un poco... Como Vincent de... Van Gogh o sí. Rembrandt, ¿verdad? Sí. estos grandes pintores que se hicieron muchos retratos. ¿Quién más? Este, Goya, bueno, varios sí. de ellos, ¿verdad? Sí, soy, soy un poco afín a los autorretratos y bueno, eh, le comentaba que el primero, el que es de colores, tiene una técnica que es llamada placa perdida, y, bueno, en este caso, el, el, la, la matriz que es el, el, el producto sobre el que se aplica a pre presión, este, pues por eso se llama placa perdida, porque se pierde completamente. No hay más reproducciones de ese material, eh, queda deshecho. Este, y tiene su chiste. Cada, cada color es impreso este, sobre, una, sobre la misma placa. Entonces, por ejemplo. Eh, aquí son cinco tintas las que utilicé, entonces esto llevó cinco procesos de impresión sobre la misma plancha, la misma placa de linoleo. Al final, eh, si bueno, si tuviéramos la placa que ocupé, eh, no, no se ve para nada eh, lo que es el resultado, se ve deshecha. No sirve más, la placa está perdida, por eso se llama placa perdida. Al contrario, bueno, de diferencia de la segunda, que es un, hace una sola tinta y aquí, bueno, se trabaja mucho sobre los negativos y los positivos ¿no? de, de la imagen. En este caso, lo que lo que hace protagonismo de la, de la, del grabado es el negativo. Son todos los colores oscuros. Eh, lo que hice sobre la placa de linóleo, perdón, es retirar eh, la luz. Lo que no quiero que se vea. Entonces, mm. lo que se entinta es lo que queda sobre el linóleo. Claro. Esta, la diferencia es que eh, con esta, con esta última técnica, eh, la matriz, la placa de linóleo queda intacta. Sí, esa Entonces, sí la se preserva. Se puede se preserva y da para más reproducciones, a, a diferencia de la primera. Eh, la primera, bueno, lo que se, se recomienda es que si quiero hacer más eh, reproducciones de esa misma obra, el, si quiero imprimir por ejemplo con tres tintas, hago varias impresiones de una tinta y posteriormente hago las mismas impresiones sobre la misma tinta. Entonces es, es un proceso muy, muy interesante. Muy interesante. el proceso de, de los grabados. Sí. Y tenemos una tra gran tradición de grabados en sí, México, ¿verdad? esto es lo que iba a mencionar. Eh, México es un país que por excelencia está relacionado con el grabado, con la parte gráfica eh, que tenemos en la Escuela Mexicana de Pintura Previo, eh, con, exp ajá, con exponentes como José Guadalupe Posada, que pues su obra estuvo en circulación, eh, justamente en los impresos, en los periódicos, muy relacionada con la imprenta y es una parte del arte que se denomina gráfica justamente que se deriva del dibujo y que después se a través de procesos como los que mencionó Pablo, que son eh, existen métodos como el linograbado, que es a través del linoleo, eh, agua fuerte, agua tinta, que se hacen en placas de metal, o también silograbados o silografías, que es a través de la madera. Entonces es una técnica muy, muy versátil y que... A nosotros como mexicanos pues nos ha impactado mucho porque tenemos esa imagen de los grabados de José Guadalupe Posado, como la Catrina, eh, algunas calaveritas. De hecho, él inventa ese gráfico, sí. ¿verdad? Exactamente. Lo después re también reprodujo este Diego Rivera Diego en Rivera. De sus pinturas sí. y bueno, ya se transformó en un símbolo nacional. Claro, entonces pues es es como una parte muy de la cultura mexicana está muy ligado a lo que nosotros somos como mexicanos. ¿Y qué tanto te gustó esta técnica? Este, me gustó bastante, la verdad. Es una, una técnica que fue nueva para mí. Fue la primera vez que, que la probé. Pero da, da mucha, mucha libertad. Eh, lo que me gustó es que se juega, se juega mucho con el, la forma en la que uno suele percibir la imagen. ¿no? Siempre solemos percibir la imagen de, de un, solo, un solo sentido. Pero aquí, al ser un grabado, prácticamente tengo que pensar al revés, es invertir la imagen, porque prácticamente es un sello, por así decirlo. Entonces, al, al colocarse sobre el papel, pues la imagen queda como, como debería estar, pero en el linoleo, sobre donde se trabaja principalmente, o al inicio, tengo que pensar de una manera diferente, es prácticamente invertir la imagen. Sí, es como, Entonces, eso es como jugar espacios negativos y positivos. Así es, es jugar con, con, lo que, con lo que ya había estado acostumbrado, que es una imagen simple, reproducirla sobre el papel, como en el dibujo. Es todo lo contrario. Entonces, es un, es un proceso muy, muy interesante que a veces sí conlleva mucha creatividad porque es resolver cómo voy a. ¿Qué, qué es lo que quiero, quiero plasmar? ¿Si ¿sí las sombras o la luz? o ¿Cómo, cómo, voy, a, cómo voy a manejar este, este material? El proceso cognitivo muy interesante, de ¿no? mucho análisis. Es un proceso muy azaroso porque mm. eh, en Nunca ocasiones sabes... no sabes cómo va a quedar. Si se entintó correctamente, Ajá, si en... la presión es igual. Entonces. Ajá, lo, lo que dice Luis es algo que experimenté. Bueno, se puede observar en el. En el en este grabado que no todo está entintado de una manera correcta, ¿no? Hay, sí. hay partes donde se ven todavía colores Más o, tinta o, ajá, menos o menos tinta. tinta o quedan todavía líneas. Eso también tiene que ver mucho con lo que decía Luis, ¿no? Este... ¿cómo ¿Qué tanta presión se aplica? Cómo, ¿Cómo manejo la presión? ¿La tinta? Qué tan, ¿Qué tan suave tiene que estar para que pueda penetrar bien sobre el papel? Sí. El, el papel tipo de papel también, húmedo, así es. Entonces, es. Es mucha, mucha libertad para ¿Y mí. vas a seguir haciendo grabados? Sí, tengo pensado hacer una, una, una serie más de, de grabados y esperemos que estén listas pronto. Excelente. Bueno, vamos a ver la siguiente obra. Ok. Eh, esta siguiente obra que pueden ver ustedes en pantalla. Son dos de Son hecho. dos obras, sí. Se llama Retrato de Jocabet y Retrato de Rubén, que son del artista ya egresado, Víctor Acosta. Eh, básicamente, eh, bueno, primer, primeramente la, la técnica es Prismacolor, que son los lápices de color sobre papel. Eh, es un, unos, son retratos que estudian el color. Aquí podemos ver principalmente la sustitución del color negro por el color azul. Esto hace que la tonalidad Ingenial. cambie completamente y, y la psicología del color que estamos viendo en estas obras, pues hace que cambie totalmente al estar suprimiendo o cambiando un, el color, que es como lo que mencionábamos de la creatividad. Esta parte, pues, eh, estas obras se logran a través de un estudio en la rueda cromática, en la rueda de color, que eh, vamos a poder ver también, también eh, que, por ejemplo, en la zona del cabello, en ambas piezas, pero también en la zona de la ropa, podemos ver que hay como un aspecto de vacío. Entonces, ese juego de la textura, de la forma, del color, hace que dé un resultado totalmente diferente a cada una de las piezas en un lenguaje que nosotros podríamos llamar como realista. A pesar de que, pues, es diferente a la realidad. Realista neopop ¿verdad? Sí, realista neopop, justamente por estos lenguajes que tienen eh, las aplicaciones de los cuellos en ambos, que son eh, círculos o lunares, que podemos ver hoy muy, de forma muy contemporánea, por ejemplo, en artistas como Yayoi Kusama, que es una artista japonesa, que todo, ella está muy obsesionada con los lunares, los lo aplica lo aplica en todo prácticamente, y pues es un lenguaje muy, muy pop, muy actual. Sí, es muy interesante, sí. ¿El, el, ¿el artista ya es, sigue produciendo? Sigue produciendo, eh, actualmente eh, se encuentra en Nueva York, está trabajando, eh, produce, eh, en la actualidad está produciendo un poquito más, explorando las técnicas digitales, oh, eh, pero igual es un artista que está muy interesado, más que en otras expresiones del arte, Justamente en el retrato, en la mirada, en esta relación que se entabla sí. con algunas personas y a través de la fotografía. Uh -huh. Porque algunos algunos de nuestros artistas, algunos de nuestros estudiantes parten del lenguaje fotográfico como si fuera una copia. Claro. En cambio, este artista hace un estudio primero, hace bocetajes y después las va transformando en estas piezas de arte que ya son resultado de esta un estudio de color, de forma y de anatomía también. Lo interesante de esta colección es el diálogo que el, los personajes entablan con el espectador. Exactamente. Sí. Es muy interesante. Y también los diferentes lenguajes. Cabe mencionar que en esta colección van a poder ver diferentes lenguajes artísticos. Es decir, que van a poder ver cosas, este, retratos muy realistas, un poco más gráficos, como los grabados de Pablo, este, todavía más simples o un poco distorsionados. O sea, diferentes lenguajes van a poder encontrar. Eh, muy bien. Mirada. Cuando decimos la técnica Prismacolor, nos referimos a los lápices, lápices de, color, de colores. Lápices ¿Sí? de colores, sí. Lápices de colores. Lápices para Que colores. entendamos bien. Muy bien, veamos la siguiente, entonces, Ahora Es interesante, el lápiz, ¿verdad? Sí, el lápiz. Sí. Eh, este es un ejemplo de que un de lo que puede lograr un lápiz, un, lápiz. un lápiz sobre el papel. Simple y sencillamente. Entonces, aquí vamos a estar viendo dos retratos. El que vemos, eh, primeramente, la señorita que está retratada con lentes, se llama Retrato de Tiara y está hecho por la... Eh, estudiante todavía, y está en sexto semestre actualmente, Laura Vendaño. Eh, la y el que está al, al otro lado, eh, la mujer de perfil, con un corte de cabello corto al cuello, eh, se llama Retrato de Valeria, que está hecho por Jetson Pinilla. Mm. Eh, estos dos retratos básicamente estudian de otra forma, la luz y el color. Ya vimos que en los pasados se está cambiando un color por otro color. Pero aquí al tener solamente una gama cromática, nos limitamos un poquito a la exploración de la luz. La luz es muy importante. Como ya vimos en los grabados de Pablo, podemos ver que hay unas partes de luz que son muy claras. O sea, vemos el papel desnudo. Y en otras partes, cuando se quiere crear la sombra, hay una cantidad de tinta pues, que nosotros la, la podemos denominar como plastas de color. En estos van a poder ver cambios muy sutiles de un oscuro uh -huh. a muy claro. Sí. Un claro oscuro, lo que se, se llama... Me llama la en, atención el, en el arte de la izquierda, uh -huh. el fondo está pintado o no. ¿O no. solo produce esa sensación de... Color? Solamente produce, o sea, se produce por la sensación... Es un efecto Es óptico. un efecto óptico. sí es, es, Justamente esa sensación de profundidad se logra a través de estos pequeños cambios de color donde algunos de los cabellos, en el caso del retrato de Valeria, están en algo que también ya mencionó la maestra Ciaña anteriormente, el positivo y negativo. Uh -huh. Vemos que hay un juego entre el fondo sí. y la figura que está en primer plano. Entonces, también otra parte muy importante de, dentro de los ejes temáticos de esta exposición Miradas es el estudio anatómico en concreto, el estudio académico de la figura humana. Podemos ver eh, un estudio de la posición de los ojos, las poses que son... Las manos. Las manos, las poses que son muy de un estilo eh, renacentista, las, claro. proporciones, las proporciones. Las proporciones. La exactamente, que, que están de la estudiadas. El juego de la luz de atrás. Para lograr... El sí. de Valeria. Exactamente, para lograr este efecto de mayor realismo. Claro. Pablito, ¿qué opinas? ¿Cuál de las dos te, te llama más la atención? Bueno, ambas son muy buenas, la verdad. Este, también tuve la oportunidad de tener una, una obra en esta exposición y realmente es un trabajo muy, muy laborioso, este, es un trabajo de mucha dedicación, mucha observación. Eh, un, un, en lo personal una conexión muy cercana con el modelo o la modelo, claro. de tener bien, sab, saber bien lo que se quiere ¿no? y al final poder eh, representar la expresión de la modelo sobre el papel. Entonces es, mucho una, es una conexión que se debe tener, ¿no? tanto con los materiales, con el papel, como con la, el modelo o la modelo en este caso. Y, y, y las miradas especialmente. Yo conozco a Valeria, es estudiante de la Escuela de Música. Música. Esa es la mirada de Valeria, exactamente cuando tú le dices, Valeria, ¿practicaste bien? ¿Ya hiciste tus tareas? Es sí, Valeria. es un juego muy importante. Sí, y muy, las miradas también tienen mucho, mucho, sí, mucho protagonismo. Y que el artista eh, tome eso y lo, y lo exprese. Y Lo con, plasme y sí, que, que transmita esa emoción. Que, que esta pieza te transmita la emoción claro. y la personalidad de, de cada una de, de los de las modelos. En este y caso. quisiera agregar que en estas dos piezas tienen su complejidad porque no son de formato pequeño. A diferencia de los grabados que vimos al principio y de la, y de los prisma, y del prisma color que vimos al principio, estas dos piezas son un formato un poco más grande. Aproximadamente 80 por 70. Uh -huh. Grande. Sí, sí, son, piezas, sí, son grandes. piezas grandes. Entonces Porque uno puede dibujar cosas pequeñas, sí. pero ya cuando uh -huh. Por eso es que el que estén bien hechas y que la proporción de, del rostro, en este caso en el retrato de tiara, las manos, estén bien proporcionadas, todavía tiene mayor valor. Porque dices, verdaderamente se esforzaron porque es, es una medida más grande que un rostro real. Entonces, realmente hubo una observación en cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a ver las siguientes. Las siguientes. Bueno, ahí, ahí pueden ver un, un, acercamiento, un acercamiento, para pues que vean que... de una mejor forma los detalles, principalmente los cabellos y las pestañas. Las texturas que, que decía. ¿eh? Jason, el... eh, Jason Pinilla está aquí. Jason Pinilla. Eh, no, en este semestre no está estudiando pero eh, sigue siendo parte de, de la licenciatura en Artes Visuales. Ah, muy bien. Entonces, Por eso tienen este, que venir a ver las piezas, sí, claro. porque tienen que ver el tamaño claro, de las claro, obras. Claro. tienen que ver las texturas y todo de, sí. de y, primera y mano. Es importante también aquí eh, que vean en los ojos esos reflejos, en la mirada, uh -huh. cómo, cómo es que da también esta sensación pues de una mirada que es eh, cálida, que transmite también sí. algo. Bueno, eh, los siguientes, estos que vamos a ver, el retrato del de joven que está eh, en azul, con el fondo azul oscuro, corresponde a la estudiante de octavo semestre, Priscila Rivera, que eh, nos está mostrando esta pieza que se titula Extraño Número uno que eh, bueno es un estudio que ella realizó a partir de una fotografía, es un retrato que tiene una connotación social. Ella, eh, por una experiencia que tuvo eh, al viajar a los Estados Unidos, eh, a través de la fotografía pues documentó este viaje y decidió también que tenía que documentar a las personas que ella se iba topando en, en el camino y que por alguna situación le llamaban la atención por alguna característica física, por su indumentaria, por su mirada. Entonces, eh, tenemos que a esta persona, a este personaje, lo vio en la calle y pudo eh, tomar la fotografía para después convertirlo en un retrato. Eh, este retrato también nos da un poquito la sensación de lo inacabado, nos da una sensación un tanto del vacío, de la conexión tal vez con la mirada, pero la desconexión... Eh, que podemos ver en el cabello, que está en blanco, que están los trazos muy evidentes, es como te conozco, conecté contigo por la mirada, por cómo, cómo pudimos voltear a vernos, uh -huh. pero no sé lo que piensas, no conozco en realidad, solamente hay un, una conexión que es simplemente óptica. Y sí logró su cometido, porque se llama extraño. Extraño, sí. Extraño es una persona que no conoce, no, no sabe conocer. quién es, no sabe qué está pensando. Y la mirada del ser extraño que está retratado ahí en ese fondo azul, pues es así, impersonal, ¿verdad? Tan sí. impersonal, impersonal como el nombre. Exactamente. Y con mirada fuerte, porque, bueno, la pintura es sí. este, este trabajo, perdón, es, es un trabajo fuerte. Y lo que capta más la atención, ¿qué Por es? Los... ¿Será el fondo? ¿Serán los ojos o será el pelo? Yo creo que primeramente capta la atención el cabello, el cabello, exactamente. posteriormente la mirada sí. y el fondo. Y el... También es, es, un, es un cuadro, es un retrato en el que no se puede visualizar el cuello de la persona. Entonces, eh, bueno, analizándolo de, de maneras eh, psicológicas, pues el cuello es el sostén, la conexión del cuerpo claro. con, pues, con la mente. Entonces... Ahí también son son juegos y discursos que ella está planteando. En y el se tabú. presta también para que tú te imagines más o menos cómo podría ser ese personaje ¿Sí? con cuello y con una playera o con una camisa <risa> o con, no sabemos. Pero puede lo ser. desconoces. Solo sabe su rostro. Sí. Queda la imaginación. El Todo lo demás de él. Queda la imaginación. Es interesante. El, el, el, el, es intenso el hecho de que no se vea el color de su pelo. Sí. No conoces nada más que su rostro. Muy, muy, muy, muy fuerte y muy, muy bien hecho, muy bien logrado. Felicidades al artista. Eh, el siguiente es de la alumna Carla Vega. Ella estudia el segundo semestre de artes visuales. Eh, el cuarto semestre de artes visuales, gracias maestra que me, me corrigió, eh, en el cual estamos viendo un collage que se llama Retrato de Karina, es un collage que mezcla elementos fotográficos y también elementos naturales, podemos ver ahí eh, las hojas como este elemento orgánico que está mezclando y podemos decir que la modelo de este retrato es hermana del artista. Ah. Entonces, ahí nos muestra también... Entonces, ella hace como una interpretación de su hermano. Exactamente. Okay. Hace una afinidad, ahí podemos ver que de un lado del rostro eh, hay un, una mejilla de un gato, de un felino. Uh -huh. Estas, estos elementos naturales refieren también eh, una conexión al entorno, a la naturaleza, una preocupación por el medio ambiente. Y también esta franja que está... Eh, en la parte de arriba, en la frente, sí. que también nos sugiere un poco, como lo hace Priscila en, su, en el Extraño Número uno qué es lo que estás pensando, qué es, sí. está en eh, la parte, sí, sí, sí, sí. La, eh, lo podre, podríamos interpretar como eh, un rayo de pensamiento, un, una pausa mental, el descanso. Una ruptura, una ruptura, una ruptura, o el, o el, a o el la que no sepas nada exactamente. Qué pregunta, no puedo ¿Quién eres? Tras ir más allá de tus, de tus pensamientos. ¿Sí? Y es, está muy interesante porque, a pesar de que hay una separación, tú entiendes que existe el resto del rostro. Sí, eh, claro. la, en ese caso vendría siendo la frente, ¿no? Y no deja de ser un retrato. No, no deja de ser. Porque es una in interpretación y reinterpretación. Y es un lenguaje personaje. diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un retrato. Y quisiéramos pero... decirles que eh, cuando hablaron acerca de la técnica del collage, esta es cuando tú me cortas muchas ¿Sí? cosas y las... Y haces composiciones las y las unes, ¿verdad? Puede sí, ser tela, papel, eh, recortes, Incluso fotografías, ¿sí? Fotografías, sí. fotografías, mismas pinturas. Con pinturas y colores. Muy bien. Y eh, es una su, técnica una que... Técnica es una técnica francesa, muy, ¿verdad? ¿Sí? Que estuvo muy de moda. Sí, en el surrealismo y en el dada. Sí. Son corrientes artísticas uh -huh. que, bueno, hablaba, justamente como lo describió, pues eh, se obtenían partes de aquí y de allá para reinterpretar. El, el asunto del collage es reinterpretar, darle un nuevo significado a lo que podemos encontrar en revistas, en libros, en publicaciones. Claro. Ahora, este tipo de análisis es el análisis que queremos que los, nuestros estudiantes, cuando vayan a la galería, pues también hagan con las demás obras, ¿verdad? Correcto. Este, eh, los invitamos para que asistan a nuestra galería. Eh, hay varias exposiciones que se han programado. Eh, para que los estudiantes puedan ir y observarlas y entrar en, esa, en ese diálogo verdad? De, esa de, conversación. de miradas, muy bien, pues yo creo que va a ser una exposición muy interesante, va a estar ahí desde el 22 de febrero al 5 de marzo muy bien, Este aquí en la galería Eleonor el... Jackson, este, alguna cosa que quisieran decir para cerrar el programa, estamos terminando pues básicamente que vayan, porque trajimos una muestra, pero no quiere decir que sean las mejores. Todas están muy de muy buena calidad. Es nada más una representación. Sí, van a poder ver esculturas, imaginan dialogar con una escultura en formato pequeño, claro, claro. un poquito más grande, van a poder ver diferentes eh, técnicas y Bien. te vas a sorprender con que puedes dialogar con un retrato de diferentes maneras. Excelente. Eh, invitar a la comunidad estudiantil que, que se animen a, a ver los trabajos que están en la galería, las obras, eh, son trabajos de alumnos para alumnos, eh, para que se, se aprecie el trabajo que se desarrolla en esta carrera. Muy bien. Eh, que sean creativos, que lo poco o mucho que aprendan de discusiones como, es, como la que tuvimos aquí, que pues se enriquezcan y también nutran su curiosidad por saber un poquito más del arte. Muy bien, y vamos a tener otras actividades como estas en este semestre y el siguiente semestre, porque siempre vamos a estar mostrando obras artísticas. Eh, muchas gracias por su atención, esperamos que este programa haya sido de tu interés y aprendizaje cultural.